...y la colaboración de muchos ciudadanos estadounidenses que tienen claridad y saben qué es lo que está pasando en nuestro país. Yo voy a leerles este cable y vamos a discutirlo después con nuestra invitada. Noriega anuncia campaña para alertar sobre Chávez en la región. Estados Unidos buscará incrementar la concientización, entre comillas, entre los países vecinos de Venezuela... ...acerca de los actos de desestabilización en, lo, en los que está empeñado el presidente venezolano Hugo Chávez... Declaró el miércoles el subsecretario de Estado, Roger Noriega. Se espera que los países de la región se unan a nosotros, dice Noriega, en la defensa de la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la región. Sigue eh, Roger Noriega. No estoy diciendo que se deba aislar a Venezuela, sino que se debe preguntar con más frecuencia sobre cuáles son sus intenciones y su posición frente a grupos rebeldes. Eh, posteriormente, sigue eh, textualmente, el documento, pues, el, lo, lo que Roger Noriega dijo en este comité del Senado, dice, pese a nuestros esfuerzos de establecer una relación normal de trabajo con su gobierno, Hugo Chávez continúa manifestándose en oposición a los Estados Unidos. ¿Cuáles serán esos esfuerzos? No sabemos. Los esfuerzos de Chávez para concentrar el poder, dice Noriega, sus sospechosas relaciones con fuerzas desestabilizadoras en la región y sus planes para comprar armas, son causa de la mayor preocupación para la administración Bush. Noriega dijo que la principal preocupación sobre esa compra de armas no eran las armas en sí, sino la manera en que pueden afectar la transparencia y el equilibrio de la región. Indicó que hay el riesgo de que las armas viejas o nuevas puedan terminar en manos de grupos armados y que las compras inicien una guerra armamentista entre los vecinos. Noriega informó que ha estado ya en contacto con gobernantes sudamericanos y mencionó en especial al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de quien dijo ha mostrado una extraordinaria colaboración. Noriega adelantó que Estados Unidos continuará apoyando a elementos democráticos en Venezuela, de modo que continúen manteniendo el espacio político que se merecen Bueno, y termina Eva, Eva Gollinger está aquí con nosotros. Además termina diciendo acá que Apoyará elementos democráticos. No sabemos si es la misma NED, este Fondo para la Democracia, que financió a la Coordinadora Democrática de todos aquellos grupos, a gente como Carlos Ortega, este señor que hoy o ayer apareció con los cabellos negros y bigote, ¿no? Transformado como un artista vecino. Bueno, él recibió apoyo, entre otros, muchos grupos de, de la NED y del gobierno de George Bush. No para nada democrático, sino para dar un golpe, para hacer un paro y para todos los que ustedes conocen que sería redundante eh, hablarlo. Eva Gollinger, tu opinión sobre esto. Sé que tienes las declaraciones textuales de Noriega en tu poder. ¿Coinciden con este cable que acabamos de leer? Bueno, eh, realmente el testimonio exacto del señor Noriega eh, ha sido un poquito manipulado en ese artículo. No es que no ha dicho la mayoría de esas cosas, pero por ejemplo, eh, en realidad no, no dijo eso de que sobre el tema de las de las armas y la carrera armamentista. Lo que dijo es que la Casa Blanca, o la administración de Bush, está preocupada con los planes de comprar armas. Eso sí, que son muy preocupada, están muy preocupadas. Pero no dice, como dicen aquí, que pueden terminar en manos de, de grupos armados. Claro, lo sí. que sí sabemos es que Noriega lo ha dicho en otras ocasiones anteriores. Se parece bien. que el periodista estaba tomando de, de ese momento. Lo otro es que en ninguna parte del testimonio sobre Venezuela, el señor Noriega habla eh, sobre Brasil. Se, aquí en el artículo hace como una indicación de que los Estados Unidos están hablando con Brasil y ha tenido una reacción, como dicen aquí, sí. extraordinaria, una colaboración sí. sobre el tema de Venezuela, mm -hmm. pero en realidad cuando el señor Noriega habla sobre Venezuela no menciona Brasil y cuando habla sobre Brasil es en el contexto solamente de Brasil donde sí dice que tienen relaciones, o sea, buenas relaciones mm -hmm. que han colaborado mucho y a mí me parece que en el caso de este artículo esa manipulación es a propósito para que el pueblo y la región se alerta a pensar que Brasil y Venezuela van a tener algún uh -huh. conflicto. Cuando en realidad claro. eso, eso no es lo que está pasando y, y sabemos muy bien que el presidente Lula estuvo aquí hace poco y que además claro. estuvieran reunidos hoy mismo en, en Uruguay. Esas son las cosas que no dijo Noriega y que, bueno, dentro de esa, como la calificó el ministro Andrés Izarra esa andanada mediática en los Estados Unidos, que no solo es lo que dice el gobierno, sino que los periodistas o los medios lo tergiversan y lo ponen aún peor, ¿no? Para preocupar más a, a, a su pueblo y al nuestro y uh -huh. a, a todo. Pero sí hay cosas que dijo, ¿no? Evidentemente, sí. eh, ahí tú tienes el párrafo eh, subrayado y es preocupante, ¿no? Porque además ellos quieren advertir a, a los vecinos de Venezuela, como si Álvaro Uribe o Luis Ignacio Lula da Silva o el presidente de Guyana o los, los presidentes del, o primeros ministros de las Islas del Caribe no supieran qué es lo que está pasando en Venezuela, no claro. tuvieron sus propias maneras de, de tener información, no conocieran al presidente Chávez. No, y lo importante y lo interesante también de estas declaraciones, eh, justamente es porque el, el Departamento de Estado reaccionó enfrente las declaraciones que hizo el presidente Chávez sobre el posible plan de magnesio en su contra y los que hizo también el ministro Andrés Gizarra sobre la campaña mediática que coordinada o que podría estar Coordinado con el Departamento de Estado. Es una campaña que se ha venido realizando desde el principio de este año en los medios estadounidenses, los, los medios más grandes, Washington Post, Washington Times, Wall Street Journal, Miami Herald, Los Angeles Times, que han venido repitiendo y reciclando las declaraciones de Noriega, de Condoleezza Rice, de otros funcionarios del Departamento de Estado sin mostrar pruebas, por lo menos, sobre estos temas de la carrera armamentista, la amenaza en la región, o sea, que Chávez también del gobierno venezolano es una amenaza a la democracia. Sí. De la Entonces, negativa, bueno. hace unos días, eh, creo que fue el 22 de febrero, algo así, el Departamento de Estado, eh, a través de su vocero, Richard Boucher, declaró que esas esa declaraciones de, del presidente Chávez y del ministro Andrés Gizarra eran absurdos, ridículos que ellos no estaban haciendo ninguna campaña y que no existían esos planes de magnesidio. Aquí el señor Noriega, que es el encargado de todo este hemisferio, admite que hay una campaña. Uh -huh. O sea, es como una contradicción completa de que primero dicen que no, no, no hay ninguna campaña, hace una semana, y hoy sí están emitiendo, sí estamos bueno, haciendo hay campaña. <risa> hay una contradicción. Hay una contradicción y no es la primera vez, porque por lo menos con lo del financiamiento a la oposición, eh, que ha venido realizando el gobierno estadounidense a través de la NED uh -huh. y la USAID algo que por cierto denuncié el año pasado las primeras reacciones del departamento de estado eran que, que eso no era uh -huh. verdad o sea que no estaban financiando a la oposición después poco a poco venían admitiendo sí sí pero es a través de estos fondos y eh, no es tanto dinero y es así para promover la democracia hasta yo estaba buscando hoy los días antes del referéndum, el señor Noriega no solamente admite que están financiando a grupos de la oposición, sino en una red de prensa en Colombia. Dice, hemos invertido mucho dinero en este proceso porque tenemos confianza en la sociedad civil, la cual es un pilar de la democracia representativa. O sea, aquí sí. hemos dado dinero a través de organizaciones no gubernamentales y a través de instrumentos del Departamento de Estado. Uh -huh. sea, claramente y dice mucho dinero así que hemos invertido mucho dinero y que representa también una buena inversión Claro, uh -huh. bueno, esto fue fecha 9 de agosto cuando pensaban que existía la posibilidad de que la oposición iba a ganar el referéndum nosotros vamos a ir a una pausa Eva sin embargo, como te decía y justamente lo que estás comentando dice Noriega que continuarán apoyando a elementos democráticos uh -huh. esta afirmación por sí misma es dialéctica, entonces uno puede, se, se interpreta inmediatamente que ellos apoyan elementos democráticos y que el gobierno de Venezuela no es democrático. Es dictatorial, o no sé cómo lo calificarán ellos. Uh -huh. eh, pero en todo caso yo quisiéramos tu opinión como abogada, como estadounidense, porque eh, que sepamos el presidente Chávez ha tenido cuatro elecciones o cinco elecciones más que el presidente Bush. ¿no? El presidente uh -huh. Bush tiene dos y se, se duda de la primera y de la segunda también que algunas dudas. Pero el presidente Chávez, más democrático, no puede ser Aquí hay libre prensa, libre libertad de expresión, hay referéndum revocatorio. ¿A qué se refieren ellos con democrático. ¿Será que es al revés la cosa, que el gobierno del presidente es democrático, que ellos están apoyando grupos de derecha o cosas así, por el estilo? Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros Son las 10 y 31 minutos Continuamos con la doctora, la abogada Eva Gollinger Y bueno, y le preguntábamos ¿Cómo interpreta ella como estadounidense Este asunto de que el gobierno De su país, que en teoría es democrático Dice que va a apoyar A los elementos democráticos en Venezuela Y que los ha apoyado desde el 2001 eh, Pero entonces ¿Qué es el gobierno del presidente Chávez Que es elegido y reelegido y reelegido eh, que pasa por referenda, que pasa por asambleas constituyentes, por la aprobación de constitución que bueno, que quizás no hubo en este país más respeto a los derechos humanos o más libertad de prensa eh, en la historia que en este momento ¿Cómo entiende Estados Unidos? Explíquenos usted cómo es, cómo entiende Estados Unidos la democracia. Bueno, eso, yo no creo que yo pueda explicar eh, la razón de, de la administración Bush del por qué está declarando a Venezuela un país no democrático. Lo que sí se ha visto, y no solamente en el caso de Venezuela, pero que esta administración hoy en día en Washington está redefiniendo o sea, los estándares de qué es la democracia. Y realmente no es lógico, porque no es que... Ellos, por cierto, hay una lista como de siete eh, asuntos distintos que forman parte de este esta nuevo estándar de la democracia. Uh -huh. Lo que pasa es uno lo podría ver con, con una vista y decir, claro, por supuesto Venezuela cumple con eso, y con otro o sea, por otro lado, como lo está viendo Washington, que no tiene lógico, dicen que bueno, no cumple, que aquí no hay, eh, ellos insisten de que aquí hay amenaza a la libertad de expresión. Uh -huh. Cuando yo por lo menos diría que más bien es en Estados Unidos donde hay una amenaza a la libertad de expresión, donde están pagando a periodistas, no solamente para promover la política del presidente Bush, que eso es una violación de la libertad de expresión, pero además pagan periodistas, como fue el caso de, de un señor, para preguntar preguntas complacientes al, al presidente Bush en las redes de prensa. O sea, eso también es una violación de, de la libertad con de expresión, dinero de, los de que paguen la gente con dinero tuyo pues. con dinero de lo, claro de, del pueblo estadounidense de hacer una farsa básicamente en una red de prensa con el presidente bush para no ponerle en una posición difícil donde ya no puede responder o sea ahí están violando una libertad abierta de expresión y de prensa se están limitando y cambiando el escenario de que es aceptable preguntar incluso al presidente en una rueda de prensa Ahora, pero además Eva y tú esta investigación la llevaste adelante eh, el gobierno del presidente Bush a través de la NED y del USAID eh, apoyó como te decimos a los golpistas del 11 de abril apoyó a los, al paro petrolero al intento de golpe petrolero apoyó bueno, cuando las guarimbas hace un año de manera que Elementos democráticos. Es que yo no termino de entender, o a lo mejor, si Estados Unidos logra descifrar cuáles son los elementos democráticos y no democráticos de la oposición, y es muy exitoso. Pero, de verdad, o sea, es incomprensible el, el planteamiento. o sea Para nosotros nos cuesta mucho y sé que para un brasilero, un uruguayo, un argentino tampoco entienden eh, esta posición. Así, ¿qué puede lograr Estados Unidos? Y en, diciéndole, además así titula el cable, ¿no? Noriega anuncia campaña para alertar sobre Chávez en la región. ¿Qué puede lograr Noriega yendo a Argentina, a Brasil, a Chile, a, a Colombia, a cualquier país, y decirles, no, sabes, no es democrático, es una dictadura, cuando esos señores tienen embajadores acá, esos señores visitan el país y saben perfectamente cuál es la situación venezolana? Bueno, esa, es, esa, esa posición tiene mucha lógica. Al mismo tiempo, eh, la historia de la política estadounidense demuestra que ellos han tenido éxito con esta, o sea, esta campañas. Así fue el caso en, en los años 80 en Nicaragua. Hicieron exactamente lo mismo en contra de los salinistas. Eh, por cierto, varios miembros del, del gobierno presidente Bush... Estaban en, en los 80 en Centroamérica en puestos de poder muy interesantes en, en la intervención de Estados Unidos en la región. Es que es el mismo equipo, es exactamente. Mismo equipo. Casi exactamente. Está más viejo. El, el equipo experto en manejar este tipo de operaciones. Y también lo que se llama el conflicto de baja intensidad, que uh -huh. fue lo que hicieron Entiendo. en los años 80 a través de la propaganda negra, a través de campañas sucias, negra, mediáticas. Sí. No solamente propaganda negra que es pagando periodistas para publicar artículos. Uh -huh a favor de la política estadounidense y en contra de el gobierno, que en ese caso era sandinista. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo con el, el gobierno del presidente Chávez, también utilizando la NED, la USAID, para financiar los movimientos de la oposición noriega. Por cierto, este mismo que está declarando hoy sobre la campaña fue el jefe de la USAID que es la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, que maneja una oficina aquí de transición, se llama, con más de 5 millones de dólares al año para financiar estos sectores. Esa oficina que la abrieron después del golpe. Esa oficina sí. aquí en Venezuela lo abrieron sí. en junio del 2002, Correcto. después del golpe cuando no había razón por un gobierno de transición, para una oficina de transición. Pero Noriega estuvo al frente de esa oficina de, de la USAID en Centroamérica en la época de los 80 y fue eh, él directamente que estuvo al frente de entregar y filtrar los fondos de esta, esta entidad estadounidense que, man, que es del Departamento de Estado a los contrarrevolucionarios en Nicaragua, que eran grupos armados, sí, sí. Que no eran grupos democráticos tampoco. Y también, bueno, Otto Wright, que manejaba una oficina de diplomacia pública, que era solamente para las operaciones de propaganda negra y de también lo que se llama la PSYOPs, operaciones psicológicas. Uh -huh. O sea, incluso en su oficina allá en, en que manejaba en Centroamérica, eh, ellos empleaban militares especializados en las operaciones psicológicas. Uh -huh. eh, no, era un asunto bastante serio y por esa razón el Congreso estadounidense en el año 87 descubrió todas esas tácticas ilegales porque es ilegal eh, utilizar la propaganda negra porque además estaban publicando los artículos en los Estados Unidos y eso también es como un paralelo de lo que está pasando hoy, por lo menos en un cable de esa época del año 85 sobre las operaciones que realizaban. Dice explícitamente que us, utilizaban el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, el Newsweek, la, los noticieros estadounidenses para eh, sea, publicar su mensaje, promover su política. Es, esto es un patrón. Es un patrón. Es. es, es un manual para un golpe de estado, para derrocar un gobierno que vimos en el golpe de estado de aquí, que era como una repetición de Chile, de otros lugares y aquí lo vemos con la propaganda negra, con esta campaña por lo menos, además, en el, en el caso de la, lo que dijo Noriega hoy Noriega fue el o sea, la persona enfrente de toda la campaña en contra de del presidente de Haití, eh, Aristide. Grande, grande incluso triste. él hizo todo lo posible para, para que en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, eh, lo sacaran a, a Haití, o sea, como a Haití como Estado uh -huh. de, excluirlo. de excluirlo completamente de la OEA. O sea, y vemos claro. algo parecido pasando hoy en día con el caso venezolano, que a través de la OEA, incluso el señor Noriega lo ha dicho, uh -huh. están haciendo lo posible en la OEA para aislar a Venezuela que para quienes vimos el, lo que ocurrió en Haití hace un año, como un descarado golpe de estado apoyado por fuerzas extranjeras, apoyado por los Estados Unidos, podemos decir que este señor es un golpista, y entonces sería también un golpista en el caso venezolano, ¿no? Bueno, se, ¿no? se podría decir, al, al mismo tiempo eh, hay muchos que están frente del gobierno de los Estados Unidos hoy en día, que han estado o sea que han participado en operaciones que uno no clasific clasificaría como legales como fue el caso de, de Negroponte uh -huh. que está ahora de el nuevo director de la de inteligencia, inteligencia nacional que va a estar encargado de todas las agencias de inteligencia en los Estados Unidos. Él estuvo involucrado en el escándalo de lo que se llamaba Irán contra uh -huh. cuando el congreso estadounidense negaba fondos para financiar los contras en, en Nicaragua el gobierno de Reagan vendió armas a Irán, a Irán para poder pagar, la eh, o sea, para poder financiar a los contras. Y Negro Negroponte estuvo, eh, tuvo un papel muy grande en eso, muy además, grande. Además, Irán siendo un gobierno eh, mal visto por, por los Estados Unidos, ¿no? Sí, y hay la otro que... Es, islámica, sí, entonces. claro. Y, y el otro que está en una posición ahora que ha además pronunciado eh, en contra de Venezuela es el nuevo director de la CIA, Porter Goss, Goss. Porter Goss es un exoficial de la CIA, Antes, bueno, en, en estos últimos como 16, 18 años, ha sido un congresista en el estado de Florida, uh -huh. donde tiene vínculo muy cercano a la comunidad la anticastrista, a la comunidad cubana americana, pero en los años 60, principios de los 60, el señor Porter Goss fue parte de la, lo que llamaban la operación 40, que fue el sector de la CIA que realmente fue una operación, un equipo de asesinato que realizaron todas las primeras acciones en contra de Cuba, porque eso uh -huh. fue apenas que había vencido, triunfado la Revolución Cubana, y cuando la CIA y el gobierno estadounidense comenzó a tomar acciones fuertes en contra de ellos. Uh -huh. Este señor hoy en día manejando la CIA estuvo en, en ese, en un equipo que realizaba asesinatos, o sea, uh -huh. cosa que uno bajo la ley clasificaría como ilegal. Bueno, en ese, contexto, en ese contexto, el, el, el alerta que lanza el presidente Chávez sobre la posibilidad de un magnicidio en su contra, y él responsabiliza directamente al gobierno de George Bush, si eso ocurriera, es posible. Se ha visto presidente antes. O sea, es eso ha sido una parte de la política de los Estados Unidos durante muchos años, y no solamente en América Latina, pero por supuesto que existe esa posibilidad al mismo tiempo yo creo que es más bien una estrategia muy compleja, con, o sea, donde están intentando por muchos lados distintos, como la OEA, como esta declaración en de la campaña mediática. Al mismo tiempo, hace unas semana, el, el propio presidente Bush dijo pidió en el nuevo presupuesto para el año 2006 eh, 26.8 millones de dólares para los países de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. No define cuánto va para cada país, pero sí dice aquí que en el caso específico de Venezuela, Bush propone destinar los fondos al apoyo a los esfuerzos de formación de partidos políticos y de los programas de desarrollo de la democracia por organizaciones no gubernamentales. Quiero aclarar algo, que bajo la ley de los Estados Unidos... Ningún organismo del gobierno, ni la NED, que es la, el Fondo Nacional para la Democracia, que pretende ser no gubernamental, tiene bajo su propia ley, no pueden financiar partidos políticos sí, en el exterior. Aquí el presidente Bush lo dice claramente, de formar partidos políticos Pero en es un, Venezuela. Eso es un delito, entonces. Bueno. Un delito. <risa> bueno, ya le corresponderá a los abogados estadounidenses, <risa> y yo conozco alguna que podría demandar a al presidente Bush y a su gobierno, pero vamos a hacer la pausa, de regreso, vamos a continuar, les doy el número telefónico, el número de contacto telefónico 239-9043, código 022, aquí en Caracas, vamos a la pausa y ya regresamos. Hay que cantar otros frentes que uno conoce, la inteligencia, la CIA, etcétera. ¿Qué resultado, es esto? ¿cómo evalúas tú las relaciones diplomáticas en este momento? Yo creo que la situación está bastante difícil. Al mismo tiempo, por lo menos al, por el lado diplomático entre los embajadores se ha podido mantener una relación respetuosa. Ahora. Cuando estos señores como Noriega, como la, la propia Secretaria de Estado, se pronuncian sobre Venezuela de una manera, o sea, son críticos, además personales, en contra del presidente Chávez, ahí me parece que están pasando de lo diplomático, por uh -huh. supuesto. Y cuando el presidente Chávez lo hace también. También, o sea, ya, eh, eso lleva las relaciones a otro nivel. En, al mismo tiempo, el, el discurso del canciller Ali Rodrigo, Rodríguez ante la OEA fue bastante respetuoso y diplomático, uh -huh. ¿no? entonces en, en, en, la, en el área de la diplomacia las relaciones siguen más o menos iguales, pero es muy difícil para, por lo menos eh, lo que dice Noriega hoy, de que los Estados Unidos ha hecho todo lo posible para mantener y establecer buenas relaciones con Venezuela eso es como si estuviera viviendo en otro planeta porque si uno se pone a ver la realidad desde que el presidente Chávez está allá hasta aquí en, en la presidencia el gobierno de Washington ha hecho todo lo posible para desacreditar su gobierno, desacreditar su persona financiar toda su oposición uh -huh. incluso hacer, fortalecerlo, hacerlo crecer ¿no? dándole millones y millones de dólares y a cada instante declarando sobre todo lo que puedan en contra del presidente Chávez pintar una imagen de como si fuera colaborando con terroristas eh, abusando de los derechos humanos que uh -huh. esto es se han cambiado incluso la semántica de que es una democracia de referir a Venezuela como una democracia autoritaria algo que es una contradicción sí. sí, entonces yo creo que de repente, de ningún lado se ha hecho lo mejor para tener buenas relaciones, pero es totalmente falso decir que los Estados Unidos ha venido haciendo lo posible para tener buenas relaciones con Venezuela, porque de, de un comienzo han hecho todo lo, lo contrario para hacer lo posible para que Chávez salga de su mandato como presidente antes de terminar, o sea, incluso que financiaran referéndum revocatorio que de repente fue un proceso constitucional uh -huh. para gobi un gobierno extranjero no ah. tenía que estar financiando ese proceso. Ahora, Eva, ¿cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que mueve a Estados Unidos o al gobierno de los Estados Unidos a tratar de abortar pues este proceso? democrático, en la revolución bolivariana, ¿a qué le temen los Estados Unidos? Sería difícil no mencionar que que lo que más teman, en, por, por un lado, no, no necesariamente lo que más teman, pero es su suministro de petróleo, porque Venezuela es el país más cercano que suministra una un porcentaje muy alto de petróleo a los Estados Unidos. Al mismo ¿Sí? tiempo, no se ha visto en ningún momento de que está el presidente Chávez que ha bajado sí. la producción y el suministro a Estados Unidos sino cuando hubo el paro petrolero claro. y no fue culpa del gobierno sino de la oposición financiado por el gobierno de los Estados sí, Unidos. Dios mío, en <ríe> sí. Entonces, en ese sentido, lo que se podría decir al mismo tiempo es eh, eh, que el modelo que está presentando el proceso venezolano, el proceso bolivariano. Que es un modelo más como interesado en promover los intereses sociales, ¿no? uh -huh. de invertir en el pueblo, de que el gobierno tenga el, el, sea, las necesidades de la sociedad como prioritarios en lugar de, del capital, o sea las ganancias que uh -huh. pueden obtener. Eso es una amenaza al modelo del capitalismo que uh -huh. promueve el gobierno de los Estados Unidos en todo el mundo, uh -huh. porque no, ellos han venido durante muchos años más de cuarenta y pico años haciendo lo posible para destruir el modelo cubano, uh -huh. que es otro modelo que lo venezolano. Ahora surge otro modelo que amenaza aún más, porque está incorporando incluso como ciertos aspectos del modelo estadounidense, no, no necesariamente el modelo estadounidense, pero utilizando la, democracia, la democracia y capitalismo, porque aquí hay capitalismo, pero buscando como una alternativa a eso que toma en cuenta todas las necesidades de la sociedad ¿no? y, y, lo, y hace esa inversión. Ese, existe esa amenaza. También está, por supuesto, la tremenda inversión que tiene Estados Unidos en Colombia, un país vecino, claro. que eh, ellos, o sea, no para ellos no es manejable tener un, un país al lado con una política totalmente distinta que uno donde ellos tienen billones de dólares invertidos y donde también están intentando descubrir y eh, como se dice, como establecer una industria petrolera porque lo están desarrollando allá en Colombia también los Estados Unidos, el gobierno estadounidense sí, hay muchas razones por las cuales un gobierno como el gobierno del presidente Chávez esté o sea, en contra de, de la política que quiere los Estados Unidos para esta región. Además, ellos quieren un, con el ALCA, todas esas cosas, quieren países complacientes, claro. subservientes a... La doctrina Monroe. Sí, sí. Y, y Venezuela, por supuesto, no es nada complaciente. El presidente Chávez ha hecho esto muy claro de que aquí en Venezuela y a lo mejor en otros países, en Sudamérica, que se, se ven desarrollando más una política parecida, no van a ser países subservientes a los Estados Unidos. Ahora, antes de la invasión a Panamá, por ejemplo, hubo una andanada, una batalla mediática en contra de, de Panamá, de su gobierno, y que no hay por qué analizar el gobierno, sino que se dio la, la invasión mediática y la invasión física. Eh, en el caso de Irak también, bueno, Hussein, quizás eh, hay otro presidentes en, en el mundo árabe que son tan dictadores como Hussein, pero Estados Unidos a través de los medios de comunicación colocó a Hussein prácticamente como Satán, como el diablo, y luego lo invadieron. Vemos una eh, también arremetida mediática contra Venezuela. Esto significa que esto es una señal de que viene una intervención más palpable de que puede haber hasta una invasión en nuestro país. Bueno, y, eh, eso es una pregunta difícil porque al mismo tiempo una invasión como lo que hubo en Irak pasó por un proceso de, de muchos años incluso en el caso de Irak en particular ya existían bastantes resoluciones ante la ONU, las Naciones uh -huh. Unidas sobre el tema de Irak que ellos no estaban cumpliendo con ciertas cosas ya al momento de la invasión uh -huh. y además el Congreso de los Estados Unidos tuvo que aprobar esa guerra en Irak entonces eh, así constitucionalmente en los Estados Unidos es el Congreso Senado y, y, y la Casa de Diputados que tienen que aprobar la guerra. O sea, uh -huh. ellos declaran la guerra y el presidente lo ej ej ejecuta. Uh -huh. ¿no? En el caso de la guerra contra el terrorismo, porque lo de Irak fue parte de eso, pero además tuvieron que declarar cosas distintas para Irak. Eso, o sea, lo que declararon después del 11 de septiembre, en, dentro del marco de la guerra contra el terrorismo, si declaran a un país, como un país compl complaciente, colaborador con el terrorismo, que da refugios a grupos terroristas, ellos pueden aplicar mucho de la, lo que les permite constitucionalmente eh, intervenciones, sanciones, o sea cosas, muchas cosas distintas uh -huh. que hay una lista de cosas elaboradas. Tratar de estar. En el caso venezolano yo veo eso como una posibilidad, aunque mm. es una posibilidad alejana, no en este momento, veo que eso va a pasar. Al mismo tiempo, el, director, el nuevo director de la CIA, Porter Goss, dijo que la FARC es la amenaza más potente en, esa reg en esta región, mm. casi poniéndolo en, en la misma categoría como Al Qaeda, mm. sino en, en, la, mm. en el hemisferio el occidental. Si sí, se ve la historia durante bueno, la historia recién de los últimos años, los Estados Unidos han venido con una campaña mediática y política de vincular a la FARC con el gobierno de Chávez. Sí. Sí, eso ya está puesto. Todo no el caso Granda y todas estas ocurrió. y no, y además y o sea, hay informes de inteligencia que yo obtuve a través es, de la a de... lo que se refiere a Noriega hoy y sí, con eh, sí, la FARC ellos venían haciendo, desarrollando esos informes de inteligencia de hace muchos años intentando eh, probar esos vínculos entre Chávez y, y la FARC y claro, lo de Granda lo prueba más para ellos esa es una prueba más uh -huh. entonces yo diría que si... O sea, que, que lo que podrían hacer es eh, como aumentar la posibilidad de incluir a Venezuela dentro de esa lista de países que están dando refugio a terroristas. Uh -huh. Ahora, esperamos que eso no pase y además esperamos que los otros países de la región no van a permitir que eso pase. Porque eso significa un nivel muy alto de, de conflicto para esta región. Y además de que la OEA tendría que tomar una posición en ese sentido. Claro, hay que ver qué pasa con las elecciones en la OEA, con el, con el nuevo ejemplo, secretario general. Sí, hay que ver esos cambios porque los Estados Unidos están haciendo una campaña muy fuerte para que gane su candidato, que es el candidato de El Salvador, Flores. Pareciera que más allá del secretario general, en la OEA la correlación de fuerzas ¿No es favorable para una condena a Venezuela, por ejemplo? Sería muy difícil. Muy difícil. Al mismo tiempo, como en el caso de Irak, se ha visto que los Estados Unidos en un no, momento no desesperado, no, no. así en última instancia, intervienen igual unilateralmente. Claro, que el costo político de una invasión a Venezuela sería terrible. Sería un, un, un gran error. Sí, yo, yo creo que más bien lo que están haciendo es intentando desacreditar al presidente Chávez y financiar con millones y millones y millones de dólares cualquier candidato de partido que puede enfrentar a Chávez en las elecciones en el 2006. Mientras tanto fomenta más conflicto en el país. Y esta idea eh, de poner a pelear como lo hicieron en el caso de Uribe, ¿no? en, en el caso Granda, cuando el embajador de Estados Unidos en Bogotá inmediatamente apoyó eh, esa posición colombiana, de, que en principio fue muy, muy restrictiva, ¿no? eh, trataron de poner, a pelea, de desestabilizar a la, esas relaciones bilaterales y resulta que entre quienes la estabilizaron estuvo Fidel Castro, que ha sido condenado por ellos como desestabilizador toda la vida. ¿Por qué tratan de poner, y ahorita este cable también que trata de poner a, a pelear a Venezuela con Brasil, ¿cuál es la intención si, como te decía, esos países tienen sus propias fuentes, su propia información, sus embajadores, su inteligencia y todo lo que tengan que tener? Bueno, porque están intentando fomentar conflicto regional, para algún día lograr que a través de la OEA, okay, como bien lo dice el, el señor Noriega, que este, están presionando y buscando apoyo en la región, los uh -huh. Estados Unidos, para que un país, porque a, a, en este momento no hay ningún país, ni Colombia, que ha apoyado la posición de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Así es. Ninguno, Ninguno lo ha apoyado. Pero como el señor Noriega lo ha reiterado no sé cuántas veces, pero en el último año, cada vez casi que habla, reitera esa Declaración. Estamos buscando apoyo con los países vecinos, estamos sí. buscando apoyo con los países vecinos para que ellos tomen sí. la misma posición. Y ni siquiera han con Colombia. No lo han podido hacer aún, pero vemos que ellos siguen intentando. Sí. Vamos a hacer la pausa, al regreso tenemos las llamadas del público y les adelanto que vamos a estar con el profesor Omar Hurtado, candidato a rector de la UPEL, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, después de que tengamos a Eva Gómez. Llegamos a la pausa y regresamos. segmento con Eva Golinger, vamos a leer las llamadas al público, después vamos a estar con el profesor Omar Hurtado, candidato a rector de la UPEL. Vamos a leer las llamadas Eva y le das respuesta rápida. Luis Cadenas de Caracas, bueno, le mando un piropo a Eva, dice que eres muy linda y que gracias por estar con Venezuela. Edgar Reverón desde La Vega, dice yo voté por el presidente Chávez, pero considero que a veces no me siento tan seguro de creer en este proceso. Daisy Fuentes de Santa Mónica, la mayoría de los venezolanos sabe que hay que cuidarse del gobierno de Estados Unidos y no del presidente Chávez, pero Estados Unidos no cree eso, sino que creen que hay que cuidarse del de presidente Chávez aquí y no solo aquí, sino en la región, ¿no? en toda América Latina. Mm, bueno, eso es lo que han dicho. Sí. Wanda Vargas de los Ruices, ¿está usted al tanto de los envíos que están haciendo a través de la Embajada de Estados Unidos una ONG para penetrar en los barrios para cambiar la mentalidad de la gente? Eh, no estoy seguro exactamente de qué se está refiriendo. No, sí. Pero hay ONG que, que financiadas por la NED o por el USAID que trabajan en los barrios, ese tipo de cosas. Sí. Sí hay. Sí hay. ¿Usted tiene pruebas de eso? Sí tengo, sí. Perfecto. Raúl Salazar de Valera, ¿estaría usted dispuesta a cuidar un pollito tan indefenso como yo? <risa> Mauro desde Katia, a mí no me preocupa la actitud de los Estados Unidos, me preocuparía si Estados Unidos estuviese de acuerdo con este gobierno revolucionario está llamando a la gente de la oposición, que es importante. Mercedes Gómez desde Caracas, pienso que el presidente Chávez debería hacer una prueba y mandar un diccionario a Roger Noriega para que pueda conocer el significado de la palabra democracia. Por cierto que el discurso del canciller en la OEA, la primera parte, él hace las denuncias sobre el, el, la posibilidad de un magnicidio contra el presidente sí. Chávez y toda la intervención mediática, pero la primera parte, la mayoría del discurso es una interpretación venezolana de la democracia sustentada en los valores democráticos universales no. y en la particularidad de Venezuela. Y sería recomendable que todos los venezolanos, y que incluso, ¿por qué no el presidente Bush y los estadounidenses se lean este discurso para que entiendan? ¿no? Porque si uno lo lee, uno sabe claramente que a, todos los sistemas democráticos comparten unos valores universales, pero cada país tiene su particularidad. Eso es cierto. Sangres de Margarita, soy norteamericano y tengo ocho años viviendo en Venezuela y apoyo este proceso revolucionario. Gracias, compatriota doctora Eva. Gracias. Hugo Calcaño, desde San Antonio. ¿A cuántos presidentes del mundo el gobierno de Estados Unidos ha mandado a matar? ¿Podría decirme los nombres? No, pero más de lo que se puede contar en una mano. <risa> Manuel Arias, desde Punta Cardón. ¿Podría indicarnos algún correo donde podamos contactarla? Correo electrónico. Sí, el correo es mi nombre arroba hotmail.com. Eva Gollinger, arroba, arroba .com. Julián desde el Paraíso, ¿existe en Estados Unidos una ley que impide aportes del extranjero para intervenir en la política de los Estados Unidos? ¿Puede decirnos cuál es esa ley? Sí existe. Bueno, hay, hay varias leyes diferentes, pero en ese caso sería la ley de elecciones federales que prohíbe cualquier financiamiento a campaña política de partidos políticos en los Estados Unidos de un gobierno extranjero. Pero Estados Unidos financia a partidos políticos y organizaciones políticas en otros países. Eso es cierto. Así que lo que es ilegal en Estados Unidos, ellos lo hacen en otros países. Sí. Su <ríe> eh, ley de San Félix, ¿cuál sería el interés de Bush de que el presidente Chávez salga de Miraflores? De poner un gobierno más complaciente con Washington. Porque ya en este instante hay un gobierno que está intentando desarrollar su propia economía, su, propia, su propio poder, pues, que es un cambio de lo que se ha habido aquí antes. Si es un gobierno, además, que no está siguiendo la política de Washington. Bueno, incluso hay pruebas. El, el día y medio que estuvo Carmona en el poder, eh, se prometió envíos de petróleo a más barato a Estados Unidos, créditos, dinero del Fondo Monetario para Venezuela. Ya en esas 48 horas, un gobierno complaciente para Washington. Que reconocieron que no, además. Lo reconocieron. Y incluso ese documento que yo he obtenido desde el del gobierno de los Estados Unidos muestran que desde muchos meses antes estaban promocionando a Carmona como el candidato para la presidencia. O sea, eso era la persona que ellos querían. Porque ellos estaban asegurados, como bien detallaban los documentos, de que él ha aprobado, que pr promueve los intereses comerciales de los Estados Unidos. Eso es el candidato que ellos quieren para la presidencia de Venezuela. Qué casualidad. Eh, Nixon de Araujo desde El Valle y es la última llamada. ¿Qué consecuencias traería si Venezuela retira al embajador venezolano en Estados Unidos? Eso sería una ruptura en relaciones diplomáticas. Y Estados Unidos haría lo mismo. En ese caso, una eventual ruptura que ojalá bilateralmente puedan entenderse y en el ámbito de la OEA... Eh, traería consecuencias en, en, en lo energético, en lo comercial. Eso tendría que ver el gobierno venezolano. O sea, se supone que hay relaciones comerciales que realmente no deben tener nada que ver con, con las relaciones diplomáticas. Pero en el caso, o sea, tendría que, eso es una decisión del gobierno venezolano, yo no, no puedo comentar sobre eso. Lo que sí puedo decir es que yo creo que sería un error muy grave romper las relaciones entre los dos países, porque además ¿Por de ser países que, que tienen una relación comercial con el petróleo son dos países con muchos intercambios culturales, sociales, muchos venezolanos que viven allá, estadounidenses que viven aquí, ¿Qué? hay intercambios de turismo, o sea, eso todo cambiaría con, con una ruptura de relaciones, y no es algo necesario, a veces yo veo esas declaraciones de los voceros del Departamento de Estado, y, y pienso que si, si dejaran en paz un poquito a este gobierno, todo mejoraría. O sea, porque el presidente Chávez reacciona cuando hay declaraciones en su contra, que es lógico. No debería quedarse callado. Y si, si dejan, si uno se pone a ver además quién lo comenzó, no es que yo quiero decir quién lo comenzó, pero fue el gobierno de los Estados Unidos. Que comenzó a. Bush, ¿no? El gobierno de Bush. Sí. Que porque era el gobierno de el... los Estados sí, porque Unidos. Con ¿eh? Clinton también coincidieron en un momento, pero no hubo. Bueno, pero al menos hubo como cierto nivel de, de respeto, parecía. Sí, wait and see, esperar y decía. Sí, decían. No, no tenía una, una relación abiertamente así hostil, mm. como es en, en este instante. Pero se ve, el, el presidente Bush eh, y su administración es eh, hostil con muchos países del mundo, incluso países que son considerados eh, amigos. O sea, simplemente son muy defensivos y... ¿cómo, ¿Cómo puede...? Y esta pregunta se la hicimos al ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, a quien le volvemos a hacer la invitación, trae, pero eso sí, traiga las pruebas. Si nos va a hablar de apoyo a los terroristas y este tipo de cosas con pruebas, perfecto. Eh, ¿Cómo puede Estados Unidos justificar tener malas relaciones con Venezuela porque es un país que no es democrático, y tener buenas relaciones con muchos aliados de ellos que son países dictatoriales desde todo punto de vista. Yo diría que además de la amenaza que presenta el modelo bolivariano, que como lo llamaba el, el señor Noam Chomsky, la amenaza del buen ejemplo, uh -huh. que es lo que se está pasando aquí, simplemente, y eso de repente un poquito... O sea franca, no sé, pero no les gusta Chávez. <risa> no les gusta, personalmente les cae mal. Entonces, eh, que es algo personal, yo ¿no? creo que hay algo personal, sí. como ha habido con Fidel Castro durante más de 45 años. Le cae mal, entonces ellos no pueden trabajar con con Chávez y quieren que se vaya. Se bueno, están haciendo bien. todo lo posible, aunque aquí hay, o sea, hay, hay, hay un proceso democrático que se está realizando. No si lo están ese, respetando. ese fuera el criterio, eh, yo creo que la inmensa mayoría de los países del mundo les cae mal el presidente Bush, <risa> y sin embargo es el presidente de los Estados Unidos. Bueno, Eva, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que estás por publicar un libro con toda la investigación que hiciste en Venezuela, precisamente este financiamiento del gobierno de la oposición, cuando lo tengas, estás invitada al programa para que hablemos de tu libro. Gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, regreso. Estamos con el profesor Omar Hurtado, candidato a rector de la UPEL. como una fuerza negativa en la región, negativa en términos de su efecto en los vecinos.